Hace unos meses, una empresa me contrató para que hiciera un juego. Una nueva empresa llamada Champ Productions, que buscaba hacer un juego de fútbol mezclado con trivia. ¿Cómo fue ese proceso? Te voy a mostrar cómo empezó todo. Pues no, de verdad que un gusto conocerlos a todos. Eh, como entenderán, digamos que este proyectico es, es, es nuestra vida, es, es, es el futuro de, de nuestros hijos. Entonces, pues pues nada.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 Néstor, que ustedes ya lo conocen, sí, necesita presentación, sí. Nuestro game designer y bueno, y yo que estoy acá un poco con el rol de, de project manager, producer del, del juego. Y bueno, por el lado de, de Jump Productions, los tenemos a Álvaro y a Roberto. Yo soy Álvaro Cuellar, yo soy junto a Roberto cofundador de esta, de esta idea que.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 después que la compañía cree muchos juegos, siendo nuestro primer juego el, el Penalty Trivia Crack. Y pues nada, digamos que mi expertise está más en el lado de, de las ventas y más en el lado de, del mercadeo. ¿Y Sergio si ¿sí existe o es un...? No, sí, sí existe, sí existe lo, conocemos, lo conocemos. Hola, sí, estoy de acá. <risa> <risa> Mira, pensaba, pensaba que era otro computador de José de Néstor por ahí. <risa> Para empezar el proyecto dependemos mucho del Game Designer. Este se va a encargar de dramar el guión, las mecánicas, necesitamos documentos sabiendo qué es lo que va a necesitar el juego, qué es lo que va a requerir. Así es que comenzaron una serie de reuniones donde se expone y planea todo esto. Nada de palabra, todo déjalo asentado en un documento, todo, porque es ahí donde te vas a remitir después. ¿no? Eh, hoy vemos cómo inicializado este proyecto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 Nos dieron dos meses para hacer un juego de fútbol, trivia, con servidor, preguntas, sistema de logueo, sistema de seguridad. Imposible, no para mí. Eh, estamos en, en el Drive, en la carpeta de desarrollo. Como les decía, tenemos acá un backlog, ¿no? Con tareas. Hay que. Hay que esto lo vamos a ir completando entre todos y entre todos vamos a ir viviendo. Algo yo puse acá de, de, mm. de, programa, de programación, ¿no? Un poco dividir. de...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 Yo podría pensar, bueno, más tarde agrego otra estructura, la cambio, la modifico, pero no. Ten en cuenta que algunos datos afectan a otros. Tenés que tener en cuenta también cómo vas a codificar las contraseñas, qué sistema de seguridad vas a ofrecer, y todo esto ya tiene que estar en una etapa inicial para poder construir desde esa base la pirámide, sin que ésta se caiga. Um... Si, bueno, cuando tengamos el acceso al servidor, se los pasamos, arranca ahí Sergio. que eh, ¿vos empezarías entonces con, con, con el desarrollo de, de, del videojuego? Claro, y seguramente haya que reinterpretar lo que se envía del servidor, así que estaría bueno ir probando, ¿no? Lo que ninguno de nosotros imaginaba es que no había servidor. Poco después nos íbamos a enterar. Tocaba investigar cómo instalar un servidor cuál servidor, los costos de los servidores. El tiempo estaba corriendo, así que me puse manos a la obra. Decidí empezar contactando al servicio técnico de Google Cloud, preguntando cuál era el servicio más óptimo para esta tarea. Sin embargo, se peleaban entre los de atención al cliente para ver cuál de los servicios me ofrecían. Todos querían ganar. Disconforme, decidí preguntar en Amazon. La atención parecía bastante personalizada, sin embargo, tardaban un poco en responder, tanto como que llevo esperando seis meses por una respuesta. Al mismo tiempo salía publicado el juego New World de Amazon, muy criticado por sus servidores, por lo tanto decidí dejarlos de lado. Ellos ya, ya compraron el acceso Iki del, del paquete que, que habías armado, ah, buenísimo. entonces lo que hay que hacer es vincular eh, la cuenta esa a tu cuenta para poder hacer todas las configuraciones. Sí. Yo aquí lo tengo abierto, Vicky, tú me dirás si lo hacemos de una vez, porque yo te puedo dar el acceso, pero creo que tú quedas con un full acceso inclusive a mi cuenta de correo, ¿no? Y pues yo toda la confianza del mundo, pero pues no creo que tú quieras tener mi cuenta de correo tampoco. Ya tengo varias. Para poder instalar el servidor en Google Cloud, tuve que aprender CentOS, PHP MyAdmin, MISQL, BIM,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 Para que nos, eh, en el en el, eh, todo esto que estas imágenes que están acá en el firma están en el documento, en el guión técnico, ¿eh? uh -huh. Más o menos a, a, ahí va. Ahí va. Ah, ok, bueno, como mostré, más o menos en el video, ¿ves? Acá tenés la base de datos, vos entras directamente de acá. Primero voy a, uh -huh. voy a tratar de explicar cómo se sube masivamente, que justo es lo que primero les interesa, digamos, para hacerlo rápido, ¿no? Acá, como se puede observar, estoy haciendo un indicativo sobre la base de datos, ya que ellos van a tener que subir las miles de preguntas para que los jugadores puedan jugar y responder. El gran problema es que esta base de datos no era tan intuitiva para un cliente poder subir las preguntas. Por lo tanto, nos solicitaron un sistema para poder subir a través de planillas de Excel. Cuando ustedes nos envíen eso, nosotros nos ponemos a trabajar con Iki en, en, ese, en ese rearmado de la base de datos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 Horas de armar y coordinar animaciones para que el tiempo sea perfecto, para que el movimiento llegue a la posición exacta donde tiene que patear el jugador y coordinarlo con la animación de festejo y de pérdida. Sí, claro, ¿ves? Oscurece la pantalla. Ah, ok. okay bueno, Acá, oscurece ahí. la pantalla y te tira eso. Nombre, mail, contraseña, iniciar ah, y, y crear. Un menú de logueo simple de 5 o 6 botones, ¿cuánto tiempo puede llevar eso? Programo gestión de usuarios, conexión y sistemas de seguridad en PHP, conectados a una base de datos MISQL. Genero claves de acceso SSH para hacer transferencias FTP al server. Creo y configuro los nodos en la interfaz en Godot. Codifico los paquetes de datos en JSON para transferir a través del protocolo HTTP. Claro, y ellos van a dejar fija la publicidad, o van a ir variando, tienen una ubicación en el servidor de su publicidad, las imágenes que plantean. Ahí ya estoy perdido. ¿eh? Es buena pregunta. Para saber alguien... cómo levantarla la publicidad, quiero decirlo. Bien, entonces, juega ronda 1. ¿Ganó? No. Si no ganó, eh... se le ofrece ver publicidad ¿no? para volver a jugar.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 Y quedándose sin material, Anda. Sí, que la, la intención Iki te cuento, ¿no? Porque era algo que nosotros veníamos... Lo habíamos trabajado con Néstor en el proyecto de Banfield Que vos lo, lo viste el juego sí. Era sí. que en las vallas electrónicas Atrás del arco Ahí esté la publicidad in-game, digamos ah, okay. O sea, sí, que, sí, que sí, funcione bien. Como una publicidad de, de la cancha Y algo que habíamos hablado Con Néstor que puede dar Esa sensación de pixelar, aunque no sea pixelar Es meterle Iki un shader Claro. a la valla, viste, hay un shader claro, que ¿qué? es de efecto tipo, um, tipo LED, acá está, ahí <risa> lo Acá está. Entonces, yo donde decía de meter el shader es acá, en esa valla. Claro, como un shader electrónico de LED. Exacto. Uh -huh. Acá estoy otra vez, codificando y estudiando documentación para que veas una imagen que simula luces de LED en movimiento. Primero que nada, bueno, ves acá tenés el tutorial, todavía no le, no le agrego un montón de cosas, ves, faltan un montón de cosas, eh, pero te sale un cartel, va a salir un cartel, vamos a tener que ver la dimensión en base a la pantalla, el, el color que va a tener y demás, todavía no está muy definido, pero hice que ya lea la parte del tutorial automáticamente, ves, le pones siguiente, tenés la otra parte, después acá logré el efecto de LED que querían, obviamente que depende del tamaño de la imagen que va a haber acá, porque usé la de ejemplo, pero bueno eso tengo que aplicar el shader, ¿sí pues son dos shaders, uno es para LED y otro es para movimiento que el de movimiento fácil, de LED ya es un poco más complejito porque tiene que acompañar el LED al movimiento el mapa en realidad es referencia visual más que nada claro, eh, pero ponele eh, el pin, no se vería el pin, o sea el, el pin quedaría atrás de esto claro, y si se pone el cuadradito este en el medio y si no este? también cuando vos seleccionás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 titila o se agrande y o se achica, cosa de que llame la atención para tocar el PIN. Como van a poder hacer temporadas infinitas, tengo que hacer un sistema online de coordenadas para que puedan cargar todas las que quieran. Después de animar, crear nodos y diseñar un sistema de lectura de coordenadas online, así es como quedó. Las categorías dentro del PHP, ¿cómo, cómo Chant, quieres que no. manejemos eso? ¿Cómo es más fácil para ustedes que, le, que les pasemos eso? O, ¿O olvidamos la idea de que aparezca un PIN ubicándolos en el mapa, como ustedes Eso, lo, lo que definimos con Iki, que ya lo probamos, está funcional dentro de, del prototipo, es que va a haber un... Si querés, ahora lo mostrás, Iki. Eh, un campo, una columna, donde se pone la coordenada y esa coordenada se va a aparecer en el mapa con un pin. Sí, vi que en el PHP ya, ya Iki todo eso de, sí. de las coordenadas. Sí, después le vamos a decir... ¿Cómo van a tener que hacer para leer esa coordenada y saber dónde, dónde quedaría en el mapa? Eh, no sé si se está viendo. Sí, ahí se ve. En esta escena donde nos presentan el diseño de los arqueros, me estoy conteniendo la gracia que me genera este arquero con cabeza de semáforo. Ahí se ve. Sería este, este, mm -hmm. este, este y este. Sí, sí. El que puse el, los dos pelados que están en el centro Bueno, el, de, el que está todo es un cuadrado Ese es el tamaño que, que es, ¿no? El otro el, el, el, lo agrandé y le modifiqué la, el pixel Metelo en la carpeta de arte si yo puedo usarlo para el trailer Sí Entonces, así cuando está bloqueado Desbloqueado bueno, aprovecho, aprovecho, que estamos. Recién terminé reunión con, con Sergio. Iki, en breve Sergio ya sube assets para que sigas integrando. Ah, dale, del arquero. Ya y tenemos el busca. asset del menú principal. Me lo acaba de mostrar antes de hacer el, la exportación. Y esta piola. Esa es la imagen del menú, la imagen que yo le di de referencia. Ajá, ajá. Eh, y armó esa imagen con la cancha llena. De gente, y encima redobló la apuesta porque lo animó Iki. Ah, oh, wow. Ya, Está bueno. toda la cancha animada. Qué bueno, toda... Excelente. Ah, bueno, yo, que hay que meterlo nomás y ya fue. Sí, ¿El eh, cielo lo que aparte? yo le pedí, eh, Iki, ya te aviso, lo que le pedí, el cambio que le pedí es que el cielo lo haga, el fondo del cielo Ajá. lo haga aparte, o sea, el celeste claro. lo haga aparte y las nubes también. Para moverlo, digamos, para Exacto. Hacer una... Así, sí, para la así ya queda. Vamos a, a copiar y pegar. Muchas veces ya nos ahorramos los efectos de sonido ¿eh? sí. <risa> Así que hizo un sistema de movimiento animado de nubes mediante twins Este es el resultado eh, El cargando se me ocurre así trivia penalty, crack la pelota gira sí, eh, el y el cargando vuelve otra vez a cero Claro en los puntos Claro ¿Vos me dijiste que lo sabías hacer con texto el cronómetro? Eh, también, sí. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo dibujarte y puedo darte una fuente... Puedo dibujar el cronómetro y no ponerle nada adentro. Y darte la fuente ¿Digital? de LEDs. Claro. Sí. Listo. Ahí está. Y la font... Ya la meto ahí adentro también. Eh, mirá, mirá, mira ahí, ahí lo achiqué y mirá, se ve bien Y que ¿algo que necesites? Parte un millón de, de plata. dólares, eh, un avión Vamos a hacer un degradé Sí, algo llamativo amarillo creo La animación de Gol parece simple, por ahora Pregunta, eh, ¿cuándo hace el Gol ¿Podemos poner un shader de papel picado? Eh, podría ser, hay que... Hay que hacer El Sí, o hacer también la textura del papel picado, porque vos podés poner partículas Pero con partículas van a salir mejor, sí Después de mucho trabajo en equipo, así es como quedó Pues, la ronda de penales, si pierdo la ronda, ¿sí? Sí. me debería aparecer un modal diciendo ¿Quiere volver a jugar esta ronda de penales? Che, está re bien optimizado, pesa 30 megas más la aplicación Está bueno, eh Sí Y se puede optimizar más, pero creo que ahí está bastante bien te digo. No, está súper bien, super bien Escúchame, ayer, eh, bueno, ya tengo la Mac preparada para hacer la compilación y yo creo que ahí, cuando tengan el tutorial, van a entender un poquito más la progresión y van a querer seguir jugando. Porque ahorita siento como que no entienden muy bien la progresión, pero no es por culpa del juego, digo, sino pues por el tutorial. Si sí, uno entra a este tablero de, de que estamos viendo, que esté ya abierto. Bien. Pues exacto, si lo que, quieren cerrar, pues lo cierren. Exacto. Pero... Que, que uno, si quiere interactuar con él, es para cerrarlo, no para abrirlo. Eso. Okay, que por okay. default esté abierto. Como les decía, creo que la, o sea, yo hice la de Apple, eh, Álvaro está haciendo la de Android. Ya también quedó. Ya quedó. Ah, listo. Creo que eso tendríamos que verlo como decía pronto, ¿no? Como ver el cargue de las sí, tiendas. ahí, exacto. Y la pregunta ¿cuándo podríamos ver ese, ese, ese, ese cargue a tiendas? ¿Cuánto, cuánto tendríamos ya la, la aplicación definitiva? Si todo va bien... Y implementamos bien el tema de Firebase, porque nos, nos queda solamente ahora, uh -huh. sac, sacando el tema de Firebase, solamente nos queda implementar el tutorial. Eh, lo que yo, y testear, obviamente. Es que, testear, sí. por eso decíamos, aprovechemos esta semana para hacer un testing feroz todos. Uh -huh. eh, después que implementes, obviamente, después que implementes el tutorial IKI y si empezás a trabajar con, con Firebase, yo te diría de implementar el tutorial, hacer una versión. Para testar claro. y que en paralelo trabajes con la implementación de Firebase. No, claro, ahí. Ahí que yo no pueda modificar ni nombre ni contraseña. Eso, que exacto. Es decir, es un celular por jugador, no hay posibilidades claro, que con un celular en por jugador. No eh, cositas chiquitas, ¿no? Sobre todo que en el tema de los tutoriales que lo resolvimos. El tema de la jugabilidad, que no lo han tenido muy bien, pero pues que Exacto. también está resuelto con los tutoriales. En general, la, la, la, respuesta, la respuesta ha sido muy positiva, entonces... Yo cuando buena va como Totalmente. Sí, sí, sí. Yo he visto lo mismo. voy a, Lo que voy a hacer igual ahora, les pedí los modelos del último para testear con emulador. Sé que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos puedo ver el mismo modelo, más o menos. Claro. Sí, sí. Por ahí. A ver qué pasa. Pero para a TV, no, ahí no, no, no. A ver. Llegamos a tener la, la app funcional en testing, nosotros en, en el motor. En ese, en ese momento se hacen como si fueran dos proyectos. Uno para compilar para Android y otro para compilar para iOS. El de Android que fue el primero que tuvimos funcionando porque lo podíamos testear pronto. Eh... Nosotros ya lo tenemos listo para mandar a producción si ustedes lo necesitan. Como les decía antes, encontramos un bug que no había saltado en ningún lado. Eh, Álvaro, lo que decías, de que te tendría que dar alguna información de los que están testeando, debería dártela en la consola. Si es algún error grave, debería saltar ahí. Eso es lo otro que, que, que tenía una duda ahí. Eh, habíamos, no sé si esa prueba que ese ¿Cómo se llama ese bundle que, que subimos? ¿Eso iba a ser revisado por la Play Console? Sí. Pero sigue sin revisión, aparece todavía sin revisión. Porque todavía está en proceso. ¿Todavía está en proceso? Ah, sí. Y eso ¿cuánto tiempo tomará? Es que en realidad depende de Google. Y la última versión de prueba, que ustedes no la llegaron a ver, ¿No? nosotros la estuvimos testeando, que fue un error que nos apareció testeando duro y, y haciendo, buscando romper el juego a propósito. Sí. Y ahí fue que la, la encontramos y en base a eso que acomodó el código y está. ¿Y cuál super, era el bot que okay. para Android? Bueno, Che. Entonces, pues, si entiendo bien, pues resolver este tema de de Admo para ver si nos soluciona el tema del plugin, sino, pues intentar con con otro network y ahí ponerlo ahí si ya a, a correr en iOS y esperar mm -hmm. es el tiempo normal de aceptación. Claro. Sí, sí, sí. Y, y ya estamos, ¿no? Ajá. Mm -hmm. No, con, con traqueo entonces de pronto pues, Lo que yo pienso es que si a Roberto y a mí nos gusta por ejemplo El whisky A nosotros nos podría pasar una Porque saben que hemos estado viendo en El whisky nos pasaría un anuncio de whisky que a ustedes Exacto. no Exacto Entonces si lo ponemos no personalizado pues que pase el mismo anuncio Para todos yo creo no sí lo ideal yo diría que sería Que sea no traqueado Y por qué digo esto, porque justo lo que tiene Apple es que vos por más que le muestres El consentimiento la persona puede aceptar O rechazarlo y si lo rechaza, no hay forma, nosotros tendríamos que hacer que no juegue, porque la publicidad se va a mostrar igual. Pero no puedes hacer eso, Apple no te deja hacer eso. Va contra las normas prohibirle a la persona jugar o sacarla de la aplicación. O sea que le tendrías que permitir igual jugar y no van a estar los anuncios. Entonces no habría sentido en todo claro. eso. Sería... Champ, ¿te parece que intentamos eso, lo que dice que cambiarlo de Atmo? Se clavó el chavillo, quedó. Se, se, pasó, se pasó de Uy, sí, se me el grinch. El de la no Ahí está. Ahí, está. Ahí, está. Ahí está. Después de masivos testeos intentando romper el código, por fin terminamos de solucionar todo. Las cuestiones que más nos dieron problema fueron AdMob y los plugins de publicidad, así como también las excesivamente estrictas políticas de Apple. Porque creo que ahí abajo, a ver, más abajo de todo, me parece que ahí es donde está anuncios personalizados y más abajo creo que están los no personalizados. ¿Ves que Pues ahí triste, ¿no? Claro, y ahí dice, fíjate que dice dos opciones. Ah, ahí está. ¿Qué pesadilla ya eso es de Apple, ¿no? Sí. Increíblemente. Sí. Todo un tema. La verdad es que yo tengo que renovar ahora mi, mi contrato de desarrollador con Apple. Estoy a punto de no renovarlo. Ah, y, hay hay cosas cosa que tienen sentido, por ejemplo, si me dijeras como Google, lo de los niños, todo eso, bueno, podría ser, tener sentido, pero que no te permitan poner el botón cerrar aplicación, eso ya es... Sí, esos serían los cambios que haría, no sé si quieren leerlo, tranquilos, y después nos pasan esto... Eh, dale, sí, dale, de una. Tendríamos que sacar, me parece, esto por lo que estuvimos hablando con Niki en estos días, nosotros en de Android tenemos que pilar la que acepto los términos de uso y condiciones para poder iniciar. O sea, sí o sí tengo que aceptar los términos de usos y condiciones. En IOS, si yo no los acepto, tendría que poder ingresar igual. Entonces, acepte o no acepte, habría que dejar a disposición que los lea y que pueda ingresar en el juego. No ponerle el, el checklist para que acepte los términos y condiciones. Entonces, y que tendremos que sacar la palabra acepto vale. y los términos de cómo está ahora en la aplicación. Habiendo evitado usar anuncios reales en etapa de prueba, Google Ads banea injustamente el proyecto por un mes. ¿Cómo me pueden sancionar a mí por lo que haga un tercero en mi juego? ¿entendés? En, en la línea con lo que dice Iki que es dependiendo del número de usuarios que uno tenga, digamos. Eh, Facebook puede entrar a todos los anuncios, pues uno solo contra la cantidad de usuarios que tiene Facebook es un soplido. Claro. Y son 30 usuarios y dos lo están haciendo, pues ya es un porcentaje. Total. Android, entonces ya acabamos de subir la nueva versión sin ads. Uh -huh. Porfa, si a alguien le llega ya la actualización, le avisa. Sí. Eh, levante la mano para, para saber. Igual va a tardar unos días para sí. en hacerse la review, va a tardar un par de días. Exacto. A veces 24 eh, horas te la tira igual. Eh, la, la, la... Sí, de depende, depende mucho sí. de, de la review. Como ya hay una review positiva, es posible que sea más rápida porque es una review. Exacto. Apple entonces falta que hagan el cambio de lo del tutorial, y se compila y se vuelve a subir. Exacto. Y sacarle las publicidades, no sé si estuviste trabajando en eso. Sí, ya está hecho eso. Ahora habría que ver si puedo aprovechar y meterle el modo Dios. Para eso lo que necesitaría es que me pase los nombres de usuarios que quieren como modo Dios, digamos. Que no vea publicidades, eso es modo Dios. Finalmente el juego se publicó, teniendo repercusión inmediata en los medios de comunicación. Si querés probarlo vas a encontrar los links en la descripción. Y si querés aprender a crear juegos, visita mi canal de YouTube Escuela de Juegos. Nos sintonizamos detrás del próximo algoritmo.